Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a este nuestro programa especial. Vamos a tener una súper invitada, tenemos aquí una súper invitada y vamos a estar hablando en este mes de junio, que es el, el mes del orgullo y vamos a estar explicando, explorando qué es lo que significa, qué es lo que es, qué son las diferentes denominaciones, cómo podemos celebrar y conmemorar la diversidad sexual, eh, los diferentes términos que se manejan algunas experiencias que hayamos tenido y pues eh, estas reflexiones tan tan importantes para generar conciencia, generar tolerancia, generar comprensión y como decimos en semiología, la convivencia armónica de las diferencias. Y para eso tenemos a mi colega Paula Celada, eh, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana y muy metida en todos estos temas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa, Paula. Bienvenida. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Ricardo. Es para mí un placer estar compartiendo contigo ahorita esta, esta plática, y pues yo encanta de compartir un poquito de, desde la perspectiva semiológica, Este, pero pues también creo que son importantes a veces los datos, ¿no? O sea, y el y el y el y el creo que ya nos cuestionamos, o sea, muchas veces de dónde viene, de dónde se origina el pride, este, pero pues ignoramos, o sea, a veces eh, la vida cotidiana pues no nos presenta a lo mejor alguna circunstancia para indagar más o simplemente este, pues no tenemos la curiosidad de buscar, pero creo que es un tema de suma importancia en la actualidad porque pues al final ya hay una visibilización importante, ¿no? y cada vez está dando mucho con más fuerza, entonces eh, de repente ya nada más vemos en redes sociales que en junio se, se avecina esta gran marcha, ¿no? Que ya se realiza en varias ciudades. Que digo, ahorita la más importante es la que se realiza en la Ciudad de México, que precisamente eh, el domingo, creo ayer, el 25, fue la marcha en la Ciudad de México. Este, pero bueno, en realidad el origen como tal es el 28 de junio. Uh -huh. O sea, el, el, pra, el, el Gay Pride se, se celebra el 28 de junio. En México lo que se ha retomado es adelantar o atrasar un fin de semana para que siempre se celebre en fin de semana. Uh -huh. Claro, Entonces, para que puedan participar en, en, la, en la movilización. No, no sí. es más, ¿cuál es el término correcto? ¿De qué? De, de, la, de la celebración del... De, pues de en realidad es, es una celebración, celebración. se puede decir una celebración, este, si nos vamos como a, un, a una verdad más fáctica, pues, es una marcha como tal, ¿no? Pero, pues, al final se da por esta lucha de igualdad, ¿no? Y darle visibilidad, obviamente, a las personas que pertenecen a la comunidad. Esa es, ese es su objetivo, digamos, como principal y primordial. Eh, yo soy de Querétaro, estoy viviendo acá en Querétaro, he vivido en Querétaro 40, mis 43 años. Y apenas hace seis siete años empezó a hacer aquí en Querétaro una marcha para visibilizar. O sea, al final culturalmente eh, hay ciudades, vamos de contextos en contextos, ¿no? O sea, hay ciudades que al final a nivel tradición, eh, pues todavía son eh, culturas más cerradas, ¿no? Y creo que ahorita esta lucha de hacer visible a través de marchas, a través de este, redes sociales, etcétera, es precisamente buscar la sensibilización en la, en la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo todos los días con esta comunidad. O sea, entonces, es súper importante que las personas que nos eh, asumimos, ya sea como homosexuales, lesbianas, transgénero, etcétera, haya una identidad. Y lo que se busca es, obviamente, interactuar con la comunidad que te permita identificarte. Tú, Tú, como bien sabes, como, como, sem, como bien, buen semiólogo Ricardo, al final la parte de la identidad es esta relación que, que tenemos nosotros con lo de afuera y con los vínculos, ¿no? Entonces. Con los mismos no Exactamente, exactamente. Y vamos creciendo a través de esa, de esa identidad, pero que al final podemos creernos, ¿no? Eh, algo, pero creo yo que es de suma importancia también el, el que los demás generen este reconocimiento. ¿Para qué? Pues para generar arraigo. O sea, lo que estamos buscando en la vida es un arraigo, el un arraigo y sentirnos parte de algo, ¿no? Y yo creo que la visibilidad aquí tiene un papel fundamental. A mí me, me alegra el corazón ver cómo en, pues en estos 20 años, últimos 20 años, pero no sé si sobre todo más de los últimos 15 años, que se ha visibilizado mucho más la diversidad y que y que hace 20 años igual y la mayoría de la gente ni siquiera tenía conciencia de, de, de, de que eso existía, o de que, de que eso existía y de que es totalmente natural y totalmente sano, eh, entonces el, el, el que cada vez haya más eh, conciencia de las diferencias de la diversidad sexual, pues es, es fantástico, a mí, a mí me encanta y lo, y lo celebro, pues cada quien ¿no? que, que se identifique, que se que sexualmente como quiera en en no en, en, en todos los sentidos y que pues siempre con respeto a los demás, pero pues que, que ahora sí que hagan de su vida lo que cada quien quiera, como, como en todas las demás áreas de la vida, ¿no? Nada claro. más que en, en el tema de la, de la sexualidad, pues hay tantos tabús, hay tantos prejuicios, hay tantos malentendidos, tantos... Que, que pues se vuelve más más complicado y me gustaría ver si empezamos platicando un poquito de los diferentes términos de eh, porque se habla de LGBT y luego LGBTQ y luego LGTBQ eh, y que eh, para que quien no esté familiarizado ubique un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos dentro de la diversidad sexual te parece? Sí, sí, sí, claro. Me, me encanta. Me encantaría poder como, como aportar un poquito con esto. Digo, al final, eh, podríamos hablar antes de la de la, termino, de, de la terminología, perdón, eh, de muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que tocar, pero bueno, creo que esta es una duda este, muy común. O sea, muchas veces vemos esta combinación de letras y a veces no sabemos leer, no saben ni siquiera qué significa, ¿no? Entonces, sí es bien, bien importante el saber eh, este lenguaje. ¿Por qué? Porque al final también una, una letra significa algo. Uh -huh. Y bueno, nosotros que somos semiólogos más que nada lo sabemos, o sea, estos signos a veces autorreferentes sí ocupan este, una traducción, ¿no? Para las personas que, sobre todo los que no están dentro de la comunidad LGBT, pues conozcan, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser un amigo o una persona común y corriente. Al final, fíjate, las letras LGBTQI, y ahora se le agregó un más, eh, tiene obviamente cada una una descripción. La L corresponde a lesbiana, que me voy a ir este, un poquito explicando cada una para que vayamos viendo cuál es esta gama ¿no? Con, de relación que tenemos las personas. Al final la lesbiana es una mujer que se siente atraída por otra mujer. Uh -huh. La G corresponde a gay. Ajá. Gay es un hombre que se siente atraído por otro hombre. Uh -huh. Y dentro de estas dos, lo que es lesbiana y gay, en, dentro de la sexualidad lo conoceríamos como la homosexualidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tanto lesbianas como gays son homosexuales. Ajá. Y es decir, se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. ¿OK? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. La B correspondería a la bisexualidad, que es otra gama dentro de la, de, la, de la identidad sexual. Ajá, Una persona bisexual se siente atraído tanto por mujeres como por hombres. Es decir, si yo soy mujer, me pueden gustar los hombres o me pueden gustar las mujeres. O si soy hombre, me pueden gustar los hombres o me pueden gustar las mujeres. Ajá. Entonces, la atracción en todos los casos, esto es bien importante decirlo, puede ser tanto emocional como física. Eso, ese creo que es un punto eh, medular, ¿ok? Sí, que eh, no es un tema eminente o sea, puramente sexual, como llegar a entenderse, que no tendría nada de malo, por supuesto, sino que es esta configuración de que la atracción es sexual, pero también me enamoro, ¿no? Me enamoro de la, de la otra persona de mi, de mi propio sexo. Y, y aquí, por ejemplo, eh, bueno, no, ahorita, ahorita entramos a eso. Ahorita, ahorita seguimos. mi pregunta. <risas> Fíjate, la T engloba varias perdón categorías, no características. La T engloba varias categorías, ajá. Dentro de este colectivo, al final, ¿no? Que estamos hablando de una comunidad, digamos, como de minorías, ¿no? Pero, bueno, que ya no son tan minorías, nos estamos dando cuenta. La T puede ser transgénero, ajá. Este, este transgen, el ser transgénero son aquellas personas que nacen con genitales y características físicas que la, que la sociedad identifica como masculinas o femeninas, pero que se sienten del sexo contrario. Ajá. Es decir, nacieron con el cuerpo de hombre, pero se identifican como mujer o al contrario. Su sexo biológico pertenece a uno como hombre y su identidad sexual pertenece a otro como mujer. Así es. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo, ¿no? A lo mejor yo nací hombre, ajá, pero va pasando mi proceso de individuación y no me siento hombre. Dentro de mí me siento mujer, ¿ok? Entonces, se identifica con el sexo contrario, ¿ok? Ajá. Naces de una manera, te identificas con el sexo contrario. ¿Va? Y es, y, es y, y tiene que ver con el género, a, a, eh, hasta qué punto tiene que ver con el género, que es lo que la cultura te dice que eh, quiere decir masculino y quiere decir femenino. Por ejemplo, sí. yo, yo soy un hombre heterosexual, uh -huh. pero tengo muchas características que en términos de género la cultura las asocia con la femenidad. Incluso, pues, muchas veces he sido tachado de, de homosexual por eso. <risa> por sensitivo, <risa> ok. Tiene mucho que ver con que Sí, sí pasa. Sí pasa. No, y el género es completamente cultural. O sea, fíjate, la identidad de género eh, es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de, de tu manera, obviamente, de vestir, de tu moda, de cómo te comportas, de tu apariencia personal, ¿no? Y es un sentimiento que empieza a descubrirse a muy temprana edad. Ajá. Entonces, eh, pues al final sí tiene que ver. O sea, sí, obviamente el término transgénero viene ahí, viene viene de ahí, ¿no? Uh -huh. este, y esta identidad de género, pues al final es cómo me siento en el interior. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, bueno, transgénero sería eso, ¿vale? Okay. Eh, no nada más nos quedamos con la T en transgénero, también hay transexuales. Uh -huh. Ajá. Eh, los transexuales son aquellas personas transgénero eh, que se han medicado o que se han generado cambios corporales como a lo mejor cirugías, operaciones, etcétera, para cambiar de sexo, o sea, para cambiar su apariencia y decir, eh, yo no me siento adecuada en, en este cuerpo eh, porque tengo senos, entonces tomo la decisión, me hago una operación, me los quito, este, uh -huh. o decido eh, quitarme el pene o reconstruirla, uh -huh. etcétera, ¿no? un no proceso procesos, hormonal también, ¿no? Un proceso hormonal que me, sí. me va llevando Sí, a... de, hecho, de hecho, muchas veces la, la transexualidad, el transexual, en el mayor de los casos, tiene que llevar un proceso, obviamente, medicado, ¿no? ¿Para, para qué? Pues para que el cuerpo, obviamente, este, pues vaya, digamos... Eh, aceptando estos cambios que llegan a una parte radical de tomar de tomar una decisión de decir bueno voy a, a, a realizarme esta cirugía para que mi cuerpo se vea completamente como la de un hombre o como lo de como una mujer o ponerme implantes etcétera ¿no? y qué increíble que, que nuestro cuerpo sea hasta cierto punto muy moldeable no o sea que realmente ahora con la tecnología pues se puedan hacer muchas cosas estaba viendo en Instagram Justamente que, que salió la primera chica trans en la portada de Playboy. Ok. Que, eh, porque por la la, la la sigo en su Instagram y, y es una chica muy guapa, muy atractiva, muy muy femenina y estaba poniendo eso, ¿no? Que, que salió en la portada de Playboy como la primera chica trans. En México, supongo, supongo que. A ver. Y eso qué maravilla, porque entonces es como aceptar, pues, haces la transición y te autodefines como tú quieras, ¿no? no estás claro, como, claro, como, claro, marido, Ricardo, exactamente. Como, lo que a ti se te antoja. Y fíjate, aquí a mí sí me gustaría hacer una pausa, eh, porque es bien importante, súper importante, siempre tener un acompañamiento psicológico, psiquiátrico este, y también en cuestión hormonal. O sea,. Eh, el, los cambios se tienen que, de, que tomar de manera integral, o sea, y siempre hay un equipo, ¿no? O sea, no puedo, yo, no puedo tomar yo de repente la decisión de automedicarme y empezar a tomar hormonas para que me empiece a, a salir el... No. O sea, son procesos tan fuertes, y te lo digo por experiencia de amigos que lo han hecho, que en verdad eh, muchas veces pudiera la percepción psicológica alterarse de tal modo que pareciera que estás viviendo una locura. Entonces, tanto hormonalmente como psicológicamente, tienes que llevar un proceso psiquiátrico. Esto es de suma importancia, de suma importancia. Y créeme, yo he tenido eh, la experiencia de cuatro casos, de cuatro amigos este, que han hecho esta transición y al final eh, ha sido ha sido difícil porque no han sido procesos fáciles, pero completamente sanos. ¿no? Sí, claro, totalmente. Completamente sanos. Y, bueno, son formas, son formas sanas de, de llevar estos procesos. Entonces, pues, bueno, al final el transexual adecua el cuerpo a cómo se siente realmente. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que está buscando. ajá Entonces, este pues sí, un ejemplo, así como lo pusimos, sería tal vez una chica trans es una persona que nació en cuerpo de chico y se ha tratado de tener el cuerpo de chica, ¿no? Uh -huh, uh -huh, exacto. Okay. Y no si nada me, más la T. Te... vehículo, ¿no? Finalmente es un vehículo, y pues yo con el vehículo, como, ¿no? y si quiero cambiarme la nariz, me la cambio. Y si me claro. quiero las arrugas, me las quito. Y si quiero hacer una transformación de, de mi sexo biológico, pues lo, pues lo hago. Efectivamente, justo así. Creo que no lo ejemplificaste mejor. A veces tra, traemos como mucho el condicionamiento de, lo, de este término que usaste muy al principio, de lo natural, ¿no? Que en verdad yo cuando lo escucho de pronto este, tengo que, que ampliar mucho mi tolerancia porque no. este, practico mucho la tolerancia, pero pues al final se educa con amor, ¿no? Entonces creo que la, la educación, la parte educativa eh, requiere mucha paciencia y, y un proceso amoroso de, de, de tenerte a explicar. Porque esto que estamos platicando ahorita, eh, muchas personas dentro de la comunidad no se detienen porque se identifican como que los están juzgando, como de puta madre me estás cuestionando. Ay, perdón por, la, por el chascarrillo. Realmente este... algunos sí, o muchos sí, ¿no? Porque pues juzgamos, es muy fácil eh, eh, justificar la intolerancia a partir de la anormalidad, ¿no? Claro. Una anormalidad, pero, eh, o, o algo... Eh, no natural, pero pues es que me acuerdo, mi papá decía mucho que él ha trabajado en la industria farmacéutica todo el tiempo y a veces le decían que no era natural eh, las medicinas, ¿no? Que no, no tomaba algunas personas medicinas porque no era natural, y él decía, pues, ¿qué? ¿De dónde creen que la sacan? ¿De Marte? <ríe> y, le dice, y si la sacaran de Marte, pues también sería natural, ¿no? O sea, no, no, es, no es magia, no es como... <ríe> Claro, claro, claro. En ese sentido, pues todas las expresiones de lo humano, pues son naturales. Así es. Sí, claro, <risa> claro, completamente. No, y aparte es tan diverso el, el, el, el mundo, lo que pasa es que no, nuestra capacidad terrenal, pues no nos permite ver más allá, ¿no? O sea, el proceso educativo, definitivamente, o sea, nos quedamos hasta ahí, no nos da para más. Entonces, este, imagínate, digo, ahorita se usan etiquetas, pero dentro de grupos de sexualidad en los que yo he estado, o sea, lo, a los debates a los que se llega de pronto es, pues es necesaria la etiqueta para lograr la identidad, pero lo que buscamos es que no las haya. Así es, y eso sería fantástico. Exactamente. De, realmente es una categorización de, de aquí a así acá es. te llamas así, de aquí a acá te llamas así, de aquí a acá te llamas así. Es Como el ejemplo de la luz, pues le llamamos rojo y azul y, y morado para entendernos, pero en realidad, pues hay una gama infinita de... De, de posibilidades. Uh -huh. Sí, de posibilidades. Fíjate, dentro de, de, ahorita, de escuchándote esto, o sea, muchas veces este dentro de, de esta diversidad, ¿no?, o sea, hay tantas variantes a las que llega que te genera confusión. O sea, de pronto una lesbiana que a lo mejor se descubrió transgénero y que de repente este, le gustan las mujeres, o sea, dices, ok, o sea, ahora ¿en ¿qué eres, no? O sea, como que de pronto empieza a ver esta gama de tantas posibilidades, pero en realidad la respuesta no está afuera. Esto es bien importante comprenderlo. Las respuestas siempre están adentro. O sea, porque nadie te puede decir ¿qué eres, no? Digo, ahorita ojalá esto eh, pues sirva para que haya identidad dentro de alguien que se pueda a lo mejor identificar este, o a lo mejor que tenga un, un familiar o un amigo, etcétera, y diga, ay no mames, pues sí, me queda claro que soy o es, etcétera. Pero al final, eh, pues sí, siempre creo que yo recomendaré la parte terapéutica y la consultoría, obviamente, porque, porque es el mejor lugar donde la, la parte íntima se puede desplegar sin juicio, ¿no? Totalmente, para todo tipo de temas y también para este tipo de temas. Estoy Así poniendo es. sus datos, hablando de búsqueda de consultoría. Muchas eh, gracias, Ricardo. Te pueden encontrar en las redes sociales como Aroba Paula Celada y en este teléfono 442-432-6260. Muy bien, pues continuemos con las, con las, vamos en LGBT. T. Bueno, T también hace referencia... Dirían por ahí las tres T's, ¿no? La dieta de las T's, que es tortas, tacos y tamales. Ande, no es esto. No estamos hablando de tortas, tacos ni tamales. Estamos hablando de diversidad sexual. La tercer T correspondería a los transvestis, ¿no? Claro. Que también hay muchísimo juicio dentro del transvestismo. O sea, Porque con todo lo demás. Exactamente. Y los catalogan como gays, homosexuales, lesbianas, cuando no tienen la oh. ¿no? O sea, a veces sí pero no es una regla. Ajá, o sea, en el mayor de los casos no es una regla. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces referencia a un transvesti, son personas que se visten y se comportan como si fueran del género opuesto. Uh -huh. Ajá. ¿Qué quiere decir? Pues yo soy mujer, pero me encanta ponerme ropa de hombre, ¿no? O sea, me identifico y me hace sentir bien traer un, un traje supermamón, unos mocasines, ¿no? Ahorita voy a poner mi sombrero acá chingón, este, ¿no? Y voy por la vida como buscando esta identificación a través de la, de la ropa y de la moda. Ajá. Y sí, es Entonces, que es totalmente cultural, ¿no? Y, exactamente. Y porque pues no tiene nada que ver, la, la falda y los pantalones, pues no tienen realmente nada que ver con el sexo biológico. Sí, completamente, ¿no? Son gustos y preferencias al final. Ajá. Este, digo, si nos metemos ya un poquito más a fondo en, en, en la parte psicológica, no me gustaría, porque son, son, cada uno tiene sus cuestiones profundas, ¿no? Pero bueno, vamos ahorita nada más como a describir, ¿no? Eh, uh -huh. En el caso de un transvesti, eh, por ejemplo, un hombre puede vestirse y maquillarse con ropa que, no, que normalmente, normalmente llevan solo las mujeres. Digo, ahorita la moda ha cambiado muchísimo. Sí. O sea, de hecho, eh, hay un, hay una gran tendencia a, la, a lo andrógino, Ajá, ¿no? De repente atraer no sé. este eh, a lo mejor ropas holgadas los hombres, las mujeres a lo mejor eh, ropas un poco más eh, ajustadas, eh, de, difer de distintos colores. O sea, ya hay una tendencia de, en la moda a lo andrógino, ¿no? A esta fusión, tanto Ay, de lo femenino bien, como de bien. lo masculino, Ajá. ¿no? Porque pues yo pienso que pues, seamos libres de que cada quien se ponga lo que quiera, ¿no? Y si un hombre claro. se quiere poner falda, pues que se ponga falda. si se quiere maquillar, pues que se maquille, ¿no? Así es. <risa> Fíjate, también el transvestismo, algo algo importante a tocar, es que muchas veces un transvesti lo puede hacer público y muchas veces no. Uh -huh. Esto también es como de suma importancia. Y siempre, obviamente... Nunca querer sacar, esto es de ley, o sea, siempre lo digo, nunca quiero sacar a nadie del closet, o sea, y hay closets, digo, ahorita hablando en el, en el término, la terminología de sexualidad, pero hay closets de todo tipo, o sea, es decir, aboga mucho a la parte de discreción, o sea, es decir, si yo quiero eh, mantenerlo privado, pues se cuida como, como una perla, como tu perla, ¿no? Y cuando lo quiero hacer público, bueno. También vemos esta, esta gala, ¿no?, padrísima de, de, de moda que ahora con, con esta moda vog, o boge, ¿no?, que se ha puesto ahorita las, las danzas, retoma, retomándose las danzas que se hacían este, en los 60s y en los 70s, ¿no?, este, temáticas que en realidad vemos un, una alegría y una expresión de poder ser en un, en un escenario está increíble, ¿no? Sí. fíjate que yo he tenido un par de experiencias donde en, en Halloween me disfrazo de mujer. Ok. Es un experimento bien bonito. Ha sido como, una, como darme el permiso, ¿no? De, claro. De, de, de, de, de, de, de sentir, de vivirme lo que es ponerte tacones, Qué difícil es caminar con tacones. Tenía el pelo largo, entonces... Te, eh, unas amigas me lo peinaron y lo traía así todo bonito y, <risa> y, y, y es como, pues, ¿por qué no experimentar eso? Y si a alguien le gusta hacerlo todos los jueves, pues ¿se lo haga todos los jueves o todo Claro, todo? Y, a, y aparte, fíjate, tocas un, un, un punto importantísimo no todas las personas que son transvestis son necesariamente homosexuales o sea, salgámonos de ahí rompamos el esquema de que así es ¿no? porque nos, si no nos encerramos en el círculo del juicio del que no nos no podemos ver más allá. Ajá. Uh -huh. Entonces nos perdemos de la oportunidad de contemplar a un ser completo por una característica, que es la ropa, en este caso. Y ahí podemos ir diferenciando no entre el sexo biológico, que es con qué, ¿no? eh, ¿con qué características sexuales Nací, nació tu cuerpo, tiene tu cuerpo, del de género y de la orientación sexual, ¿no? De, Claro. De, de la orientación sexual específicamente, pues, ¿qué tipo de, de sexos biológicos te atraen? De, digo, ahorita vamos a dar la descripción de los tres, porque creo que también es importantísimo hacerlo. Sí. Este, eh, Pero bueno, vamos a terminar con, con, con las letras, ¿no? O sea, qué es lo sí, que traíamos sí. aquí. Sí, continuamos con la, con la Q. La uh -huh. Q que tiene que ver con queer, ¿no? Sí. Queer sí, sí. significa... Español. Significa raro, o sea, en inglés queer chueco, significa ¿no? raro, sí, raro, poco, chueco. Sí. La descripción es eh, no un poquito pero... más este, pues creo que dentro del ambiente vendría siendo como raro. Ajá, este, ajá. Y pues bueno, eh, fíjate, hace muchos años, en otro siglo, queer eh, al final era como un insulto, ¿no? Para los homosex para las personas homosexuales. Sí. Ha ido cambiando la terminología, porque pues imagínate que te dijeran rarito, ¿no? O raro. Claro. O sea, es así como de, o sea, como que ¿dónde me pongo? No, entonces sí. muchas veces sentías como esta, sentían esta, esta cuestión, esta cuestión como de juicio, ¿no? Este, pero a finales de los años 80, este, justamente, los activistas a favor de los derechos de los homosexuales o de la comunidad LGTBQ y más le dieron, digamos, como esta vuelta de campana. Y reivindicaron la palabra. Y hoy en día queer hace referencia a aquellas personas que quieren vivir libremente sin etiquetas. Ajá. Sin esconderse. Y sobre todo, buscamos no ser discriminadas por la etiqueta. Ajá. Entonces, una persona queer es bueno, yo quiero vivir sin etiquetas, ¿no? O sea, al final. que ver con la identificación de no binario? No tanto. Digo, fíjate, es dentro del ambiente. De repente, este, ya es como muy común escuchar el término queer. En México todavía no se, no, no se utilizaba, o sea, no te voy a mentir, yo creo que hace dos años que yo la empecé a escuchar. Digo, yo, yo me identifico como lesbiana desde, desde los 19 años que me descubrí. Este, y no, o sea, no, era dentro, no estaba dentro del vocabulario de común, ¿no? común, o sea, dentro de, de la comunidad LGBT. Pero pues bueno, ahora creo que sí se ha utilizado un poco más y no, creo que no tiene que ver con el no binario. Eh, es como más complicado el no binario todavía de describir. De, de Tuve la oportunidad de convivir con dos personas no binarias en un encuentro de diversidades uh -huh. y, y al final es muy complicado para el no binario eh, identificarse. O sea, es más, les genera conflicto identificarse, ¿no? Entonces, uh -huh. creo yo que... ¿Es más conceptual el, el, más conceptual el tema de no binario? Creo que sí, creo que De, sí de, de desear de, de por qué me voy a categorizar como hombre, sí. mujer, homosexual, bisexual. Sí, creo que a lo mejor el, el origen profundo sería en el por qué lo tengo que hacer. O sea, el, no sé, o sea, es como muy profundo, tal vez sería... Eh, ¿Por qué me van a categorizar? O sea, ¿por qué tengo que yo encuadrarme en una categoría limitante? Sí, si lo ponemos dentro a lo mejor de un párrafo de libro, haz de cuenta, después de lo que viene el punto, el punto y aparte, que es ese espacio y continúa algo, lo encontraría ahí. O sea, en ese, en ese lugar en donde dices, híjole, Que No, o sea, no sé qué, ¿sabes? no sé es como es como complicada la, la el, eh, es, es muy profundo el término creo yo y de poder comprender más que el no binario no o sea que al final cuando surge el no binario dicen eh soy yo no o sea sí está esta posibilidad también entonces claro. este porque hay, había mucha angustia existencial en el no binario mucha mucha angustia o sea de decir qué chingado soy no claro. pero pues bueno al final creo que las etiquetas son como vemos en este momento del imaginario colectivo súper necesarias uh -huh. pues sí. para, para lograr el primer paso de identidad, ¿no? O sí. sea, eh, ahorita creo que la, la parte de la conciencia colectiva está un poco en, este, en ese lugar, sí. Sí, ¿no? totalmente. Eh, Y, pues, bueno, queer también a veces se utiliza para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, de ahí el término, ¿sabes? Queer, ajá. Sí. Entonces, este, no siempre tenemos que estar, digamos, como, como a, a, acatados un poco con la temporalidad, o sea, decir, los cambios y no siempre tenemos que encajar del todo en una identidad o en otra. Uh -huh. Entonces, sí, es, exactamente, es una... ¿no? Como por, una... ser, por ejemplo, podríamos decir, decir ser hombre o mujer o ser gay o hetero, o sea, es como esta posibilidad, ¿no? de, de de no tenemos por qué encajar en todo, o tener exactamente una identidad que, que sea como tal, ¿no? Faltaría la I, que okay. es la, la que se anexó más contemporáneamente, que son los intersexuales. Uh -huh. Ajá, el intersexual eh, nace con genitales de hombre o de mujer a uh -huh. la vez, ¿ok? Además. Eh, puede ser que también los intersexuales tengan alguna combinación de cromosomas que impidan asignarle un sexo concreto. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Entonces, fíjense, ahorita nada más como estadística, según la ONU, el 1.7% de los recién nacidos son intersexuales. ¡Guau! Wow, ¡Es muchísimo! Sí, sí, sí, sí. Entonces, Ay, estamos hablando que podría haber tantos intersexuales como pelirrojos, literalmente. Wow. Ajá. Entonces, o sea, para que veamos más o menos ahorita, digo, por qué se agrega esta, esta, esta letra también ad, dentro del, de la identidad, ¿no? Este Sexual. Y, pues, bueno, o sea, al final muchas veces no, no comprendemos, o sea, no comprendemos. Nos quedamos a veces con, con la parte condicionada cuando no. O sea, literal es biopsicosocial la cuestión de, de, de la identidad sexual y la... Identidad de género, etcétera. Ajá. Entonces, pues bueno, eh, creo que la parte de la intersexual, eh, muchas veces no, pues sí, o sea, como que no se, no se queda con la parte de, o no se ajusta como tradicionalmente a, la, a lo femenino o a lo masculino. Ajá. Ok, okay. Y, y creo yo que también es, ha sido difícil, ha sido difícil. Porque de distintas maneras la parte intersexual es, es muy experimentada, en, sobre todo en, en este proceso de individuación, en la etapa de la pubertad. ¿Ah? ¿Por qué? Pues, porque obviamente en la pubertad es cuando te das cuenta cómo se van generando los, los, los cambios corporales. O sea, a veces, ¿por qué los senos no me crecieron? ¿Por qué no me creció bello? Etcétera. Porque tengo los, los genitales a lo mejor más pequeños, más grandes, Toda, todas estas cuestiones que a veces dices me siento anormal o a veces literalmente esta, esta, esta eh, frase es muy, o esta palabra es fuerte, pero la he escuchado de personas intersexuales, ¿no? O sea, me siento un monstruo, o sea, me siento no sé qué soy. O claro, sea, veces... es que entre más, más tabú, más ignorancia cultural no al respecto pues más lo raro nos parece raro en claro. cuanto empezamos a conocer eh, los datos y los hechos y aceptar y abrazar la diversidad humana pues entonces ya lo raro deja de ser raro sí Incluso por parte mía sí y lo puedes abrazar sí. o sea esta es la gran la, es la gran luz que nos que nos muestra esta parte informativa que estamos dando no uh -huh. O sea, yo, tú no sabes lo que ha pasado de repente con personas que han estado en mi consultorio cuando se identifican con algo y, y ves el brillo en los ojos, uh -huh. dices, o sea, en ese momento te reconoces, ¿sabes? Uh -huh. Te descubres, o sea, dices, híjole, de aquí soy poca claro. madre, ¿no? Y no sé, digo, ahorita para las personas que nos están viendo, por ahí en internet hay una un test eh, de escala de 15 que al final uh -huh. este este doctor, ¿no? Que es el que desarrolla la calificación, eh, digamos, como dentro de un, gama. de un, exactamente, de una, de una gama de respuesta sexual entre los heterosexuales y los homosexuales, uh -huh. que pasa por todas las que ya hablamos. Uh -huh. este Hay un test muy bueno ahorita digital que uh -huh. literal te puedes meter a hacer, te hacen literal 10 preguntas y te uh -huh. sale la respuesta, ¿no? Ah, Digo, mire, yo esto lo, yo buscar. esto lo, sí por ahí tengo la liga te la voy a pasar igual se puede quedar por ahí colgado en el cuando sí. con, no con la conferencia sí, sí, sí. este pero pues bueno creo que es importante al final a veces cuando no sabemos o no, o no tenemos la, la a lo mejor la circunstancia o la posibilidad de ir a un sexólogo a ir a un terapeuta a un semiólogo etcétera pues tener este, este tipo de, de de pronto de, de posibilidades lejos de lo que yo pueda hacer, usted pues sí. te da también luz, ¿no? Entonces vamos a dejar por ahí la liga Va, para sí. que las personas que tengan duda puedan conocer también esta, esta gama de respuesta sexual y de preferencia que tienen, ¿no? Yo y me... De la rigidez, ¿no? De la rigidez del encuadramiento de o oh, estoy aquí, estoy aquí, o estoy aquí, estoy sí, aquí. Sí, claro. Entonces, bueno, estás en un espectro, y además aquí la, realmente no es, no, no son solo dos dimensiones, en realidad podemos agregarle muchas dimensiones sí. al espectro ¿verdad? exactamente sí sí sí y, y bueno o sea yo en algún momento hice algún curso de algún curso de sexualidad por ahí y, y cuando yo obtuve esta información para mí fue revelador o sea porque digo yo toda la vida me identifiqué como lesbiana no que es preferentemente homosexual pero hay una gama dentro de del de, de del homosexual de la lesbiana fíjate eso sea, nada más para que, echarles ahí el, el dato, ¿no? Yo me identifiqué como preferentemente homosexual, onírico-fantasiosa, ¿no? O sea, ¿qué quiere ¿Qué? decir onírico-fantasiosa? ¿Onírico? -fantasiosa. Onírico-fantasiosa, onírico esa es el, la, la determinación. No. ¿Qué quiere okay. decir, no? O sea, ahorita te lo explico rápido. Quiere decir que sí me encantan las mujeres, uh -huh. pero que también tengo fantasías con el sexo opuesto. Entonces, estoy uh -huh. lindando, lindando literalmente con la bisexualidad. Y algo bien importante que nos dijo la sexóloga, ¿no? Es cambiante. O sea, no todo el tiempo es algo fijo. Todo tu autoconcepto va cambiando por las experiencias que vas teniendo. Y los anhelos y los deseos de diferentes experiencias que puedes <SSSSSSSSRI> exactamente, llegar. Exactamente, <SSSSRI> exactamente. O sea, puede ser que si en algún mo momento te reconozcas de una manera, pero tal vez después de otra, ¿sabes? Y hay que ir también, por eso el, el, el acompañamiento psicológico es básico. Es básico, porque al final todas estas cuestiones que van sucediendo, estos cambios que van sucediendo, este, pues poderlos ir acomodando de manera orgánica y, y como tú bien decías, ¿no? O sea, eh, pues no quedarnos en la parte ignorante que nos genera sufrimiento al final. Ajá. Oye, antes de que terminemos, me gustaría tocar dos temas bien importantes antes de que se nos acabe ahorita el tiempo. Dime, dime. Uno, uno es esta, esta visión que comentamos dos, ¿no? De, de aclarar lo que es el sexo biológico, el género cultural, la orientación sexual, la preferencia sexual. Okay. Y, y después también preguntar qué podemos hacer nosotros como seres humanos para celebrar, conmemorar el mes del orgullo y, el, y, y, y, la, y la vida, y no solo este mes sino siempre para aportar a, a esta celebración de la diversidad sexual. Ok, bueno, pues vámonos por partes, diría Jack, el destripador. <risa> ok, fíjate, el sexo literalmente es una etiqueta que suele ponerte el doctor, el primer doctor basado en genes, hormonas y partes del cuerpo, ¿no? O sea, como son definitivamente los genitales, naces y te dicen es niño, es niña, ¿no? Entonces es masculino y femenino, sexo, literal, ¿no? Este, orientación sexual, la orientación sexual se refiere a quién te atrae de manera romántica y sexualmente, ajá, y con ¿Y quién? Y es tú? fluido, como, como vimos, bueno, no fluido, es una gama, bueno, sí, también, fluido y en una gama, no es o solo me gustan los hombres o solo me gustan las mujeres. Así es. Sí, sí, sí, pero creo que la base medular sería a quién, con quién yo me siento atraído románticamente y sexualmente, ¿no? Con quién quiero tener relaciones, ¿no? Ojo aquí, o sea, no, no como tú bien dices, esto solo es una parte de quién eres, ¿sabes? O sea, no es definirnos, este, es, porque al final lo que requerimos es todo un camino de autoconocimiento. Que Lo que estamos buscando es ahorita lo que voy a tratar de definir, que es la identidad, ¿no? O sea, porque lo que estamos buscando es arraigarnos a través de la identidad. ¿Para qué? Pues, para no, no quedarnos con esta angustia existencial este y, pues, al final eh, quedarnos hasta ahí. Uh -huh. Entonces, fíjense, pasaríamos ahora a un poquito, este, pues, la identidad, ¿no? O sea, ¿qué es la identidad? Pues, al final la identidad es algo eh, con lo que yo me puedo definir, con, con algo que me, que me puedo yo etiquetar. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy? Well, esta es una gran pregunta, creo que no nos la, no, no la podríamos responder en, en todo lo que llevamos de vida, porque siempre nos estamos conociendo, ¿no? Pero pues al final lo que buscamos es llegar a esa identidad. Ajá, y, ¿Y pues bueno, <risas> exactamente. Ahora, el género, ¿no? El género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos. ¿Cree que tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que actuar? O sea, es decir, no manches, o sea, muchas veces, ay, si es niño, tiene que ponerse el azul. Si es niña, rosita, ¿no? Este Y, bueno, tiene que ver con todos los condicionamientos socioculturales habidos y por haber, ¿no? Y, obviamente, si nos vamos más allá, pues, obviamente, también tiene que ver el lugar en donde estás viviendo. O sea, es decir, eh, cada cultura tiene sus creencias claro. y reglas. Sí y reglas, obviamente formales o informales, sobre cómo deben actuar las personas según su género. Entonces, Totalmente. pues, al final, el género, entonces, se refiere a la forma en que la sociedad cree que tenemos que vernos, ¿OK? Y, bueno, ahí metemos moda, tradición, este cultura, educación, ¿vale? Bueno, fíjense, para, para llevar a esta relación de identidad de género, este Sabiendo que obviamente la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, ¿no? Este, porque al final es una elaboración personal la que vas haciendo, o sea, en la identidad. Y que obviamente se construye simbólicamente eh, en la relación que voy a tener con los otros, ¿no? De ahí viene mucho el concepto autoconcepto eh, que bien nos explica Alfonso Ruiz Soto en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Pues bueno, la identidad de género, Ricardo, sería... ¿Cómo tú te sientes en tu interior y cómo, expresen, cómo expresas tu género a través de tus formas? Llámese tu forma de vestir, de comportarte, tu apariencia personal, este, etcétera. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿sí quedó claro identidad de género? Sí. <risa> Muy bien, OK. Fíjense, no sé, les voy a poner un ejemplo porque a lo mejor para alguien no quedó tan claro. Por ejemplo, yo soy mujer, ¿no? Me siento mujer y me gustan las mujeres, uh -huh. pero, sin embargo, tengo una apariencia a lo mejor andrógina, ¿no? Esta combinación femenina y masculina, Ajá. que obviamente en mi proceso de individuación, pues, la fui descubriendo. Es decir, fui incorporando parte del, de lo cultural para ir identificándome en algo, ¿no? ¿Cómo llegué a ella? Pues, observando, rompiendo esquemas, estructuras mentales, reconociendo lo que me gusta, lo que no me gusta, dónde me siento cómoda, dónde no me siento cómoda, ¿no? Y esto, por ejemplo, no me hace transgénero. ¿Sí me explicó? Claro, porque tú te identificas y te sientes... Exactamente. Exactamente. ¿no? Si te sintieras como hombre en cuerpo de mujer, así sería transgénero. Exactamente. Si eras el proceso de operación de cambio de sexo, serías transexual. Exactamente. Y culturalmente... Muchas veces es donde nos quedamos, o sea, nos quedamos como en el juicio de la apariencia, ¿no? Sí. O sea, como, pues es transgénero, cabrón, vela, vela, y no. Claro, claro, no tiene nada o sea, que ver. Exactamente, entonces, checa cómo no tiene nada que ver lo que tú sientes y percibes de lo que los demás sienten y perciben. Hay una claro. relación, sí, y esa es la gran paradoja que hay que trabajar. Claro, fíjate, yo soy un hombre... Uh -huh. heterosexual con características masculinas, pero muchas femeninas. Okay. Pues a mí de niño no me gustaba jugar fútbol y la competencia y empujarse y, y, y la agresividad y como esas cosas. No, yo me iba a platicar con las niñas. A mí me gustaba platicar de, pues, este, psicoterapeuta, ¿no? consultor en semiología. pues a mí sí me gustaba platicar, hablar de, la, de cosas de cosas que culturalmente se asocian con con mujeres claro lo sensitivo del heptagrama etcétera etcétera y entonces muchas veces decían pues eres gay y yo no tengo nada en contra no uh -huh. de, de ser gay, pero pues no caray o sea realmente no me atraen los hombres ¿no? y, y sí he intentado un poco pero no, no, no. <risa> No siento, no siento esta atracción. Y en cambio las mujeres siempre me han fascinado. O sea, siempre ha okay. sido. Guau, wow, no, no, no, son la cosa más increíble del mundo. Eh, eh, y entonces, <risa> sí, mal, lo confirmo. Y la gente, la gente <risa> me veía ¿no? con características femeninas o lo que sea. Entonces, ah, mira, es, es gay. Y yo, pues, no, creo que no, hasta, hasta el día de hoy. <risa> claro. Y sin embargo, estoy segura que hubo un impacto, ¿sabes? O sea, porque dentro de, de, de, de este proceso de individuación, genera un, un impacto. Entonces, donde abogamos a la conciencia, y de hecho esta plática va muy dirigida a eso, Ricardo, si no me dejas mentir, o sea, aboga obviamente a la parte de no juzgar, o sea, de observar, de tenernos a observar un poco más, a descubrir un poco más, ¿no? Y, o, obviamente, a incorporar nuevas, nuevas perspectivas. Claro. Entonces, eh, pues, bueno, fíjate, ya no sé cuánto tiempo nos quede, pero. Ya, ya no, ya tenemos que cerrar. Ya, ya, ya tenemos que cerrar. Bueno, lo, lo, me gustaría cerrar con esto, que creo que es de suma importancia, ¿no? Eh, el término, que también es muy básico, pero, pues, al final es salir del closet ¿no? Creo que este término este, también genera de repente mucho, mucho conflicto y no. O sea, salir de, del closet se refiere a comprender tu propia orientación sexual o identidad de género uh -huh. y decidir o no compartirla con los demás. ¿Me explicó? Entonces, fíjense, aquí nadie, nunca nadie tiene por qué sacarte del closet a ti. O sea, no. Esa es una decisión unilateral, completamente tuya, propia. Cuídala. Si tú crees necesario, que es tiempo, hazlo. Si no, o sea, no, no importa sea quien sea con que tengas que compartir o no. O sea, no todo mundo se tiene que, que, que enterar de tu vida íntima, obviamente. este Y sobre todo, vivimos en una cultura en donde todavía tenemos que cuida, cuidarnos mucho. Porque todavía vivimos en, una, en, un, en un contexto violento. O sea, violento sí. y sí. en donde ahorita no, no, no, no. la violencia está a tope, más con la pandemia que viene, que, que se vino una pandemia ahorita psiquiátrica durísima, o sea, hay mucha ansiedad, mucha depresión y mucha impulsividad en, las, en la gente, ¿no? O sea, entonces ahorita la gente está con el sistema nervioso a todo lo que da, o sea, el, el, el, el sistema este simpático está completamente activado y las respuestas son desbordadas, entonces... Eh, si, si, si quieres encontrar y quieres salir del closet hazlo, pero a lo mejor con guía, ¿no? O platícalo, literal, como decía Chabelo, a quien más confianza le tengas y que sepas que va a estar seguro. ¿no? Estratégicamente, inteligentemente, siendo fiel a ti, pero siendo responsable contigo, siendo muy realista de tu entorno, ¿no? Este, sí, muy bien, muy bien. Y entonces, para terminar, ¿qué podemos hacer para aportar, Todas las personas que te estamos escuchando en este momento, ¿qué nos sugerirías para aportar a continuar con esta liberación de los prejuicios, la, la, la comprensión de, de la fascinante naturaleza humana en todas sus expresiones y, y la celebración de la diversidad sexual? Yo creo que el, uno de los valores más importantes, Ricardo, definitivamente es la cuestión empática. este eh, muchas veces no, no generamos empatía eh, porque la vida no nos pone en un lugar para poderla generar. Pero si no nos responsabilizamos de generar una empatía consciente, es decir, creada por mí, por el interés realmente de, de generar un cambio colectivo, lo veo muy difícil. no Sin embargo, voy, me voy un poquito más a la parte espiritual, que me gusta mucho este, este, este término de compasión. O sea, el ser compasivo no es tener lástima por alguien más, no. Es decir, eh, tengo el deseo de que nunca sufras. O sea, como ser humano, no te deseo ningún mal. Al contrario, te deseo la, la luz, ¿no? Entonces, creo yo que aboguemos al, al, al amor que habitan todos los seres humanos. Todos tenemos una parte oscura, sí, pero también tenemos una parte muy luminosa. Pero esa se necesita... Generar, para que salga la luz, para que brillemos, es guiar a través de, del timón de la conciencia y generar la parte compasiva, como un proceso amoroso, ¿no? Creo yo que la violencia ahorita no, ya no es necesaria. Digo, la seguimos viviendo, pero hay nuevas formas, o sea, atrevámonos a buscar nuevas formas de contactar con el otro. A veces es el miedo el que está atorando, o sea, es el miedo lo que hace a un homofóbico, o es el miedo lo que hace. A lo desconocido. Exactamente, o sea, exactamente, viste ahí, fíjate ahorita el tema este, ¿no? De la chica esta que habla alienígena, o sea, todo lo que ha generado, o sea, algo, algo que se sale fuera del contexto. Uh -huh, Entonces, o uh -huh. sea, pues es decir, híjole, o sea, como detenernos, ¿no? No juzgar tanto, ser más compasivos, observar sin juicio y decir, ok, ¿no? hasta aquí me da, pero puedo yo detenerme, puedo yo elegir mejores cosas, ser más compasivo, ser más amoroso, este, y buscar ayuda, o sea, buscar ayuda, porque cuando algo no se siente bien, o sea, es un área de oportunidad, ¿no? Sí. A trabajar. Sí, qué bonito, qué bonito, ¿no? Porque en la mía en que si algo te conflictúa de lo que hace el otro, ve tu conflicto y resuelve tu conflicto que está adentro, no está allá afuera. Así es. desarrolla la empatía, porque la empatía es ese puente que te permite acercar al mundo, acercarte a los demás, acercarte a la, a la humanidad en sus expresiones, y a generar el sentido de pertenencia a los seres humanos, a todo lo vivo, a toda la existencia, y eso es finalmente lo que resuelve todo conflicto. Sí, y está íntimamente relacionado con la escucha, ¿no? Con la escucha, y bueno, por ahí me diría mi terapeuta de pareja, o sea... Lo único que queremos los seres humanos es ser vistos por el otro, ¿no? Entonces, al final, es ese reconocimiento es formar parte de algo, o sea, sentirme parte de algo. Y, bueno, sea o no este, reconocido, lo único que quiero decir es que si tú te identificaste ahorita en esta gama, eh, eres parte de este universo y eres valioso y, y, y yo te amo por el simplemente hecho de existir y de ser y, y hay muchas personas que sí, que sí lo pueden reconocer. Padrísimo, padrísimo. Yo también te amo por reconocer en eso, <ríe> en muchas esa gracias, gama, Ricardo. En gama que quieras. <ríe> muchísimas gracias. Paola, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Los datos de Paola están otra vez aquí en la pantalla en todas las redes sociales, arroba Paola Celada, el teléfono 442-432-6200 en Querétaro, y pues ahora sí espero que tengamos otra oportunidad de continuar platicando, porque bueno, son tantos estos temas y el tiempo se, se acaba tan rápido, que espero eh, vamos contar con tu presencia próxima en el futuro. En el con mucho gusto Ricardo, claro que sí, al contrario, te agradezco con el alma la invitación, y encantada de, de compartir con ustedes. Un saludo para todos. Un abrazo a todos Un abrazo. ustedes. Un escuchando.